Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de punto de inflexión, hoy martes, con un invitado muy especial. Eh, voy a esperar que empiecen a conectarse y que empecemos a avisarle a nuestros seguidores que ya estamos en vivo. Ya llegó mi hermanita Joana, ya la tengo por aquí. Este, hoy vamos a tener a un, a un invitado sumamente especial este, y tenemos un tema súper interesante... Eh, quiero eh, comenzar el programa como lo hago siempre, eh, eh, recordándoles que pueden apoyarnos eh, a través de patreon.com slash republicos para seguir eh, compartiendo contenido con ustedes, que nos encanta. Y de igual manera pueden entrar a nuestra página web republicos.org eh, y ahí también pueden conseguir el, el, el link que los va a llevar a Patreon si desean apoyarnos para poderles seguir sacando contenido este, que nos ayuda a mantenernos siempre eh, en la vanguardia de las noticias y de las conversaciones que tenemos con los invitados especiales. Hoy tenemos al, al magistrado Miguel Ángel Martín, así que va a estar buenísimo porque ya lo veo. Voy a esperar que me solicite para este, poder eh, darle acceso a la cámara y bueno, presentarlo por supuesto, pero quiero hacerlo ya cuando esté en cámara, para que sepamos un poquito este de la carrera de este profesional venezolano que, de nos sentimos orgullosos, y lo queremos tener hoy aquí muy especialmente. Así que voy a esperar por acá a que me solicite la cámara. Eh, no veo todavía que me solicite, déjame ver si yo puedo enviarle la invitación directa bueno, me pasa igual que la vez pasada, vamos a ver, voy a esperar a ver que se conecte, no sé por qué no, nunca puedo enviar la invitación por acá, Johanna, ayúdame, yo lo veo acá, pero no lo puedo invitar. A entrar. Así que bueno, hoy tenemos temas muy interesantes con el magistrado, así que vamos a esperar que se conecte, que nos envíe la solicitud de la cámara para ingresarlo. Y bueno, hoy tenemos este programa de los martes, normalmente tenemos los programas de los días lunes, pero voy a hacer un día especial, así que... Vamos a hablar de muchas cositas interesantes sobre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Así que este programa no se lo pueden perder. Vamos a ver si el doctor volvió a ingresar. Si pudo ingresar. Veo a Joana. Joana. Y no sé, Joana, si me escucha, si se escucha bien, porque tampoco te probé el sonido cuando ingresaste. Ok, ya. Sí, a veces es como complicado. Por la computadora tiene que bajar el, el emulador, porque si no, no, es difícil desde la computadora abrir el Instagram y poderse conectar. Así que vamos a esperarlo entonces, que se pueda conectar desde el teléfono. Bien, se escucha bien, qué bueno. Me contento entonces que se escuche bien. Eh, este, el doctor Miguel Ángel Martín eh, tiene un un súper especial, de verdad. Eh, conocer quién es esta, este venezolano es un orgullo para nosotros saber eh, la calidad de personas que de verdad tenemos como conciudadanos. Eh, el doctor eh, es doctor en ciencias de la UCB, acá lo veo ya. Esto ahora sí. Doctor en ciencias de la UCB, experto en seguridad y defensa nacional de la Universidad de Defensa Doctor, buenas noches. Hola. Bienvenido. <ríe> Qué honor buenas tener. Buenas noches. Estaba no. por aquí poquito de todos esos atributos que usted tiene, mientras que ingresaba, veía que no podía ingresar, no lo podía invitar directo, así que bueno, estaba en eso a, dando un poco a conocer a, a las personas que nos van a ver quién es el doctor Miguel Ángel Márquez. Entonces, eh, empiezo diciendo que es doctor de ciencias de la UCB, experto en seguridad y defensa de, nacional de la Universidad de Defensa de Washington DC. Especialista en Derecho Público de la UCAP. Especialista en Resolución de Conflictos del Instituto de Gobierno de Minneapolis, en Estados Unidos. Profesor de la UCAP y de la UCB. Ex-decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez. Funcionario de carrera judicial desde 1985, ejerciendo los cargos de juez de primera instancia, juez de segunda instancia juez rector, magistrado principal de la Sala Constitucional desde el 2017 y presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Hoy en el exilio en Estados Unidos y creyente en la libertad de Venezuela por medio de la justicia. Ese es nuestro invitado de hoy, para que no se vayan a perder este programa. Para mí, empezando, es un honor tenerlo por acá, la verdad eh, me siento muy halagada de poderlo poder conversar un poco con usted, porque realmente esto no es una entrevista, es una conversación, doctor. Así que nos vamos a poner como en confianza. Ok. Eh, eh, dándole la bienvenida, puedo empezar de una vez con mi primera pregunta. Y viene siendo lo siguiente, doctor. este Los venezolanos eh, nos hacemos a, eh, preguntas, digamos. Eh, eh, como magistrado de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nos podemos No podemos dejar de hacernos una pregunta, y es: siendo, eh, habiendo sido usted presidente del Tribunal Supremo en el exilio, nos lleva a querer saber qué pasó con el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, bueno, eh, primero, gracias por, por esta invitación, por esta oportunidad de, de tener esta conversación y enviar mensajes a nuestros paisanos venezolanos y a, y a la comunidad internacional que también debe recibir algunas informaciones que eh, para que cada día tengamos más claridad en, la, en el status quo en que nos encontramos eh, los venezolanos dentro de la geopolítica de, del mundo. Mm, eh, segundo, bueno, quiero pedirle a Dios que ponga las palabras correctas en, en, en mi boca para poder enviar el mensaje que, que quiero enviar de acuerdo a lo que a mi experiencia, a lo que yo considero desde el punto de vista personal y a lo que he venido estudiando y analizando con algunas eh, personas que también tienen um, una misma línea de pensamiento como la que se está diseñando, pues buscando la salida, a llegar a la democracia, a Venezuela, que esa es la única finalidad que en lo personal a mí me mueve y que sé que nos mueve a la mayoría de los venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia, en el mismo momento en que yo fui designado magistrado en el 2017, eh, a pesar de la persecución y a pesar de... El desarraigo, que esto significa para mí desde el punto de vista personal y familiar, porque no era algo solamente que me afectaba a mi esfera personal, sino que también a mi esfera familiar. Nos cambió la vida automáticamente a toda la familia, no solo a la familia nuclear, sino a mis madres, a mis hermanos, etc. este Porque bueno, nos pusimos en un radar... Eh, que no nos encontrábamos, pues, no, yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre como lo viste en el currículum que me he dedicado a prepararme para impartir justicia dentro de nuestro territorio y a pesar de eso eh, he tenido una muy bonita experiencia y una muy buena experiencia eh, desde el momento que fui designado magistrado y después que nos integramos como grupo para eh, precisamente alcanzar la democracia en nuestra nación. Y eso me permitió mm, interactuar con el secretario general de Organización de Estados Americanos, me permitió interactuar con algunos presidentes de otros países, me permitió en lo individual, estoy hablando yo y en lo profesional, interactuar con algunas cancillerías, con algunos senados de, de algunos países importantes, con el único propósito de determinar eh, a través de la voz de un, de un jurista, de un hombre de leyes, qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela y que no era un simple problema político, porque no es lo mismo cuando la información la envía un político a cuando la envía un integrante de la sociedad civil como yo me considero. Entonces para mí fue una gran experiencia. Eh, creo que en el tiempo que yo estuve participando conjuntamente con los magistrados, eh, humildemente... Mmm, a pesar de muchos errores que, que yo en lo personal pude haber cometido, y lo cual le pido perdón a mi país, creo que se lograron algunas cosas importantes. Por, por ejemplo, da, la, la deslegitimación del, del señor Maduro y, de, y del status quo de la situación que ocurre en Venezuela, como es el vacío de la democracia y la falta de la institucionalidad, porque se perdió la institucionalidad en Venezuela. Y por eso es que se han producido violaciones de derechos humanos, pero, no, pero de manera sistemática y también delitos continuados de lesa humanidad, además del crimen organizado transnacional. Esto ha sido la temática que yo he venido trabajando desde el primer momento, conjuntamente con, con algunos magistrados que también estaban trabajando muy de cerca con la línea que yo venía realizando. Lamentablemente yo me tuve que separar de ellos por algunas intromisiones de algunos actores políticos, y como tú estás viendo, yo conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. Yo estoy desde el año 1985 en el poder judicial y yo sé que en Venezuela no puede haber una democracia ni puede haber un bienestar en la nación si nosotros no tenemos una verdadera justicia. Y para eso nosotros necesitamos jueces autónomos independientes. Y jueces autónomos independientes no significa colocar la palabra autonomía e independencia. No, significa que ningún juez puede están presionados por, por posiciones políticas, por actores políticos. Lamentablemente, dentro del grupo del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia eh, que nos encontrábamos fuera del país, hubo intromisiones, la cual yo denuncié ante la Asamblea Nacional, pero lamentablemente no hubo ninguna acogida. Y sencillamente, bueno, yo preferí separarme, integrarme a la sociedad civil y estoy, bueno, trabajando en estos derroteros, aprovechando los espacios que me brinda. ...la comunidad internacional para enviar y continuar enviando los mensajes a, a mi país. Bien, doctor. Doctor, háblenos y compartanos más en profundidad sobre su propuesta. ¿Refundar o fracasar? Sí. Bueno, re, re, no es mi propuesta. Es, es una situación que se ha venido presentando, Narda, mm, con base a la dinámica que está viviendo el problema venezolano. De, de hecho, si, si, yo, yo siempre cito cuando estamos tratando este tema de la refundación de la nación, un, una anécdota del ganador del premio Nobel de Física en el año 1921, que es considerado incluso padre de la bomba atómica, que es Albert Einstein. Él en un día durante su periodo como profesor, él recibe un estudiante y el estudiante le dice profesor, las preguntas del examen este año son las mismas que de la del año pasado. Y él responde, pero es que este año todas las respuestas son diferentes. O sea, la situación como la vemos en nuestro país es un problema actual. Estoy hablando de lo que está ocurriendo actualmente, de un total vacío de la democracia. Nosotros vemos cómo ha eh, avanzado la banalidad del mal a través de la normalización de un horror muy peligroso, porque mientras el régimen quiere vender que el país está normal, de que ha habido elecciones, de que ha participado la oposición venezolana, de que mmm, la oposición venezolana participa en la designación de las autoridades, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, participa también en la designación de los magistrados eh, que se fueron designados casualmente el día de hoy, eh, y participa hasta en la modificación de, de leyes eh, como la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la, el, la forma de organizar el, el máximo tribunal en nuestro país, eh, en mi opinión, esto lo que ha hecho es generar más pérdida de la institucionalidad en Venezuela, más pérdida de la democracia en nuestro país. Y si nosotros vamos a procesos electorales, nosotros tenemos un sistema electoral corrupto. Claro. Y, ca y cada vez que nosotros vamos a un proceso electoral, quedamos peor. Quedamos en peor situación, tenemos menos democracia, tenemos menos libertad, tenemos menos bienestar. Es decir, el sistema corrupto e intervenir en un proceso electoral ante un sistema corrupto nos ha traído demasiados problemas para lograr verdaderamente el llegar a la democracia en Venezuela. De hecho, fíjate que nosotros hemos tenido varios eventos electorales de este último tiempo, como por ejemplo, tuvimos la elección parlamentaria en el año 2020, donde la oposición decidió no participar, no participó y después eh, utilizaron una teoría de una continuidad del poder legislativo hasta tanto haya unas elecciones libres, como le llaman. ¿no? Eso fue en, en el mes de diciembre, pero después de varios meses subsiguientes cuando ya entrábamos dentro de lo que es el proceso de las regionales, donde se iban a elegir, si mal no recuerdo, 3.064 cargos entre alcaldes, entre gobernadores, acá alcaldes, diputados concejales. regionales, concejales, etcétera, uh -huh. La oposición decide participar, la mayoría de la oposición, salvo muy pocas excepciones. Entonces, eso por supuesto es un mensaje para el pueblo de Venezuela que bueno, nos confunde a todos. Porque 40, si, totalmente. Claro, si meses atrás no teníamos condiciones para unas elecciones libres, como después ahora sí la tenemos? Entonces okay. ocurrió algo bien particular, y es que se ganaron tres o cuatro gobernaciones, ¿verdad? Digo que se ganaron porque eh, eh, son las personas que logran ser adjudicadas, no pertenecen originariamente al, al chavismo, ¿no? al Partido Socialista Unido, sino a los partidos claro. tradicionalmente de oposición. Entonces vemos cómo incluso salen designados una cantidad importante de alcaldes, pero mínimo en comparación con la cantidad de alcaldes, y no sabemos ni cuántos diputados regionales ni cuántos concejales, pero que sabemos que por el sistema de proporción de las minorías, siempre la, el, el, los partidos minoritarios logran obtener un, un curul, ¿no? un espacio. Esto le dio una legitimidad y una aceptación al Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, que había sido elegida en el mes de diciembre, y donde están presentes dos personas o dos actores políticos que vienen de la oposición. Entonces, imagínate lo que eso significa para la comunidad internacional. Es un problema, y por supuesto claro. para nosotros los venezolanos. Después, a pesar de que el... el el madurismo tiene el mayor rechazo en el país, logra obtener la victoria en unas elecciones regionales, como la que estamos mencionando, uh -huh. en un proceso que no tiene ninguna integridad, ¿no? Claro. Entonces, pero después nos encontramos que um, en los mismos rectores de esa oposición en el mes de octubre de, de este año... Del, perdón, del año pasado, empezaron a anunciar de que era la, había la posibilidad de intentar un referéndum revocatorio. Y entonces vimos cómo se activa un grupo político, dos grupos políticos, uno que viene de la disidencia del chavismo y otro de oposición, a presentar la propuesta del revocatorio. Y nuevamente, eh, por supuesto el revocatorio no, no avanza, no procede, pero le sirve a, al, al régimen para decir que no lo revocaron. Entonces, claro. todos esos escenarios son terribles. Y esto nos trae una coyuntura actual, y es que la clase política dominante de la oposición ha apostado a un proceso electoral presidencial para el mes, para el año 2024. Y están anunciando, esto es algo que todos lo sabemos, están anunciando la designación de un candidato en unas primarias. En unas primarias que nosotros tuvimos unas supuestas primarias en el mes de noviembre, donde no hubo una designación de primarias, fueron manejadas por los partidos políticos. Entonces el venezolano no eligió. ¿no? Este, y ahora vamos a un proceso de elección presidencial propuesto por la clase política venezolana con el Tribunal Supremo del régimen, con el fiscal del régimen, con el contralor del régimen, con el defensor del régimen, con la contraloría del régimen. Bueno, vamos a perder. Claro. así es sencillo, vamos a perder. Entonces, este es una obligación. Yo soy, te repito, yo soy un hombre de leyes y hay un derecho que ha invocado el ciudadano venezolano de hace muchos años, uh -huh. que es el derecho a la resistencia, el derecho a la resistencia que está previsto incluso en nuestras constituciones, en dos constituciones, en la de 1811 y en la, en la de 1999. Eh, no, nos permite a los ciudadanos mm, desconocer una autoridad, desconocer un proceso, desconocer una ley. Nos permite también, después de desconocer un segundo paso, que es la mm, la, el desconocimiento, el no cumplimiento y la resistencia. Entonces nosotros estamos en este proceso, nosotros estamos como ciudadanos ejerciendo un derecho de resistencia y eso lo encontramos, lo, lo observamos en las últimas encuestas de empresas, que no pertenecen, no son pagadas por partidos políticos, y me refiero a la, a la empresa encuestadora Mega Análisis, donde habla de que casi un 75 o un 80% de la población venezolana no rechaza el, la partidocracia del régimen y de la oposición. Quiere decir que el, más del 75% de los venezolanos quieren un cambio de sistema, no un cambio de presidente. Entonces... El, es obligatorio mmm, recobrar la constitucionalidad, recobrar la institucionalidad y solo hay un mecanismo, en mi opinión, que es el que debemos ir avalan, a, apalancando, que es la refundación de la nación a través de, de, de una narrativa que se tiene que ir construyendo para convencer y, y explicarle a los venezolanos que sí. Existe la posibilidad de refundar la nación cuando los ciudadanos deciden cambiar, deciden cambiar todo el sistema. Eh, por supuesto, sin un proceso electoral y sin el Consejo Nacional Electoral. Claro, porque finalmente este, este sistema nunca va a permitir que pueda haber un, una legalidad, que se pueda cumplir una ley porque finalmente ellos violan las leyes, o sea, para ellos las leyes no existen, existen las de ellos, las manipuladas por ellos, las impuestas por ellos, pero realmente no hay, o sea, ¿cuál, cuál es ese hilo eh, de, de la ley en Venezuela? Si, si vemos un Tribunal Supremo de Justicia eh, actual, con un presidente eh, que estuvo hace poco, que tenía... Eh, eh, antecedentes penales, eh, con un juicio, una persona que su, su, su currículum no da vergüenza, pero era el que manejaba la ley. Entonces, el venezolano siente de alguna forma que no hay ley. ¿Cómo hacemos para, para, para imponer esa ley? Sí, es que no hay, hay algo que se llama el, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Eso implica que la ley no basta que exista, sino que tiene que cumplirse. Y nosotros no tenemos un sistema de justicia, no tenemos una institucionalidad. De hecho, por eso es que vemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional suscribió un acuerdo con el Estado venezolano, con la persona que regenta el poder, con el propósito de verificar que no se cumple el requisito de cumplimentariedad. ¿Qué significa el requisito de cumplimentariedad? De acuerdo a las legislaciones la, no solo la venezolana sino la mayoría de las mayorías legislaciones penales y constitucionales de, del mundo de los países del mundo eh, los derechos humanos, los derechos perdón los delitos de lesa humanidad deben ser manejados por la justicia interna la justicia del país y cuando esa justicia del país no funciona entonces actúa la corte penal internacional por eso es que nosotros vimos que el fiscal de la corte penal internacional de una forma es eh, eh, totalmente institucional eh, pero por supuesto que era algo que muy desconocido porque no es normal lo que está ocurriendo en el mundo con, porque es un presidente en funciones que está ejerciendo el, el, el gobierno, como el caso del señor Maduro, que está avanzando en una fase de investigación y el, el chavismo ha pretendido, Crear el, la suerte de que sí hay justicia en Venezuela, de que se están enjuiciando los casos. Hoy, por ejemplo, se están cumpliendo los años de la muerte de un joven venezolano que es Pernalete, que fue ajusticiado en, en la autopista en, en, en, en, en Altamira, frente a la Carlota, con un disparo de un guardia nacional. Entonces, en... No se trata de, de hacer borrón y cuenta nueva, se trata de que haya justicia. Y para que haya justicia tiene que haber reparación de daños, tiene que haber una condena, tiene que haber un proceso judicial. Por lo tanto, el, el régimen podrá hacer todo lo que quiera, podrá cambiar 100 magistrados, si, si lo desea, o 100 jueces, fiscales y defensores, pero no van a poder mmm, cambiar el hecho de que esas instituciones no están sostenidas dentro del marco del imperio de la ley y en conformidad con los estándares internacionales. Y esperemos que, bueno, que avance el tema de la Corte Penal Internacional, eh, como esperamos todos los venezolanos, que así sea. Claro, doctor. Hablando en el mismo orden de refundar o fracasar, tengo una inquietud basada en su anterior exposición y es ¿fracasar no debería ser una opción ya cancelada para nosotros? O sea, ¿ya esto debería ser como suficiente todos todo los procesos que hemos pasado los venezolanos por todo este tiempo? Bueno, excelente tu pregunta, porque el, el fracaso es ir a un sistema, a unas elecciones con un sistema corrupto. Entonces, yo, yo pienso que lo correcto es refundar la nación, trabajar la refundación de la nación. Si nosotros nos enquistamos y nos, nos quedamos pegados y me disculpa la expresión en que vamos a un proceso electoral. Entonces nosotros no vamos a resolver nuestro problema. Nosotros no vamos a llegar a la democracia. Nosotros vamos a maquillar la democracia. Fíjate que hay algo que, que ocurrió no hace mucho en las Naciones Unidas, donde aprobaron las credenciales de la misión diplomática que envió el señor Maduro y de 193 países, solo 16 desconocieron al señor Maduro significa eso que la, la, los países miembros de las Naciones Unidas reconocen a, al señor Maduro como presidente de la República a pesar de la legitimidad que ya habíamos trabajado todos los venezolanos eso para nosotros tiene que verse como un fracaso como Gracias. una pérdida y nosotros tenemos que primero no subestimar el adversario porque eso ha sido un gran error tenemos que pensar en, en forma objetiva, de que tenemos que elevarnos y ir más allá y, y romper los esquemas para llegar a esa transición democrática. Ahora, ¿por qué yo hablo de la refundación de la nación? Mira, hay un documento que yo creo que se ha, se ha silenciado en el país, lo ha silenciado el, la clase política venezolana. Y es un documento que emana, por aquí lo tengo, de la, de la una exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana de enero de este año. En enero de este año, la Conferencia Episcopal Venezolana es la que habla la refundación de la nación. Y dice, eh, este documento, que son muchos los aspectos que destacar la dolorosa situación del país. Pero ellos subrayan tres tristes y escandalosas realidades. La primera, el desm desmantelamiento de las instituciones democráticas. La segunda, y de las empresas del Estado. La segunda, el dramático éxodo de la emigración forzada que llegamos a seis millones de venezolanos expatriados, en especial jóvenes en edad productiva. Sí. Y el tercero, la pobreza de la mayoría del país que ha aumentado y eso que trae como consecuencia la desnutrición de la infancia y las situaciones de injusticia que viven las personas de avanzada edad estos tres presupuestos dice la conferencia episcopal traen unos daños psicológicos morales y espirituales es decir, esto es un rompimiento del tejido social venezolano acompañado de una pérdida de libertad individual y social por la persecución, por la cárcel, las torturas, la, la expatriación de, por, por problemas políticos, etcétera Que eso no lo podemos borrar, eso no se puede. Por eso es que, repito, nosotros no podemos permitir que la clase política venezolana haga borrón y cuenta nueva. Eso, claro. sería, eso sería inmoral, totalmente inmoral. Ahora, para terminar este punto, el... Mm, Después menciona la conferencia Picopal el aspecto económico y dice que hay una gran contradicción. Mientras la economía venezolana está sumida en muchas deficiencias que impiden que haya un trabajo digno y que haya un salario justo, hay un, unas cuantiosas inversiones que se están produciendo en el país que solo benefician a pocas personas o a grupos de inversionistas. En áreas poco accesibles a la mayoría empobrecida de la población, van apareciendo en nuestras ciudades casinos, casas de juego, bodegones, restaurantes, hoteles, edificios, casas ostentosas. Es, uh -huh. es decir, que es lo que se llama la burbuja. Digamos que claro. dentro de esta burbuja existe un capital peligroso que hay que revisar, como también dentro de esta burbuja están los grupos venezolanos que tienen que sobrevivir. Y es que existen dos venezuelas, la venezuela de los venezolanos que viven adentro y la venezuela de los venezolanos que viven afuera. Y ambos coinciden en algo, en que no tienen, tienen, no, no tienen un estado que los proteja, no tienen bienestar. Entonces tenemos que seguir avanzando todos los días con, con vivir, con... Con el peso de haber sido violentados nuestros derechos y de forma continuada, porque eso no se ha detenido. Entonces claro. esto es un, capo, un campo de concentración moderno. O sea, los venezolanos vivimos y eso eso lo podemos entender los venezolanos porque cada uno de nosotros vive lleva su cruz en ese sentido por el tema sí. familiar, el tema personal y es porque los que están adentro no ven futuro, los que estamos afuera tampoco vemos futuro ni bienestar y entonces este, este llamado que hace la conferencia episcopal es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Y aquí es donde la conferencia episcopal, y aquí termino, en esa exhortación del 13 de enero de 2022 dice que hay que refundar la nación para crear la institucionalidad democrática que permita la paz y el bienestar de los ciudadanos. Y termino aquí leyendo esta parte que me parece importante que dicen los arzobispos, que dice, menciona que la refundación de la nación implica la inclusión de los pobres y necesitados como sujetos de desarrollo, recuperar la convivencia fraterna de nosotros como venezolanos, buscar negociaciones claras y justas en favor del pueblo, no negociaciones para intereses políticos, claro. porque la, si, si, si se va a negociar eh, el agua en, en, en, en una localidad es para el pueblo, no, no para, el, para el empresario ni para un interés de un, de un alcalde, etcétera. No, tiene que ser acuerdos para llegar a, la, a, a los ciudadanos. Y otro aspecto que mencionó la conferencia episcopal es promover la familia y la educación, renovar los partidos políticos y los liderazgos que no han permitido un discernimiento político centrado en las exigencias actuales. Esto es. Tiene que llamarnos a la reflexión, porque le están enviando un mensaje a las organizaciones políticas que tienen que reinstitucionalizarse, y más aún con la crisis que hay. Hoy acaban de nombrar magistrados en Venezuela, y dentro de esos magistrados que nombraron en Venezuela hay familiares de actores políticos, de oposición, hay cuotas de poder que piden siempre dentro de esto. Y esto es, en mi opinión, es totalmente inmoral, y no... Es una humillación para, el, para la calidad de vida de los venezolanos y para el Estado de Derecho. Por eso es que la conferencia episcopal hace este llamado para que nosotros despertemos y reflexionemos. Ahora, como abogado, como hombre de leyes, yo digo, bueno, ¿cuál es el mecanismo para refundar la nación? Lo primero es rechazar el proceso electoral sin, claro. integri sin integridad. Doctor, o sea, pero es que todavía hay gente que piensa que es el único instrumento que tenemos para salir de, de, de este sistema, de estas personas. Pero realmente la experiencia y las vivencias que hemos tenido conociendo el sistema que se desarrolla nos ha mostrado que eso es imposible, que realmente no tenemos ninguna garantía ni una ley que proteja esto, porque realmente esto es un sistema que se blindó para poder cometer sus fechorías y salir ilesos hasta el momento. Sí, Entonces, el, el, el la, problema, cuando, el problema, perdón. Yo, perdón, yo escucho hablar a, a venezolanos que dicen, y que es que tenemos que salir a votar, porque si no votamos es peor. O sea, todavía la gente hay una cantidad de personas que se ha dejado manipular también por estos, por estos eh, partidos políticos que han manipulado masas también de oposición, que han, se han hecho pasar por opositores de, de este régimen, y que realmente no lo son, porque son forman parte del mismo sistema. Ellos son, eh, digamos, eh, la parte que va suavizando todas las operaciones de un narcoestado, que conviven con ellos. Y entonces esto ha llevado al venezolano a que sigue votando y sigue intentando y llega un momento que el fracaso es algo tan simple como respirar. Mira, los poderes del Estado venezolano están vencidos. El poder ejecutivo, claro. el poder legislativo, el poder judicial, porque la renovación que hicieron hoy está basado en una ilegalidad y en una... Sin cumplimiento de los estándares de democracia. Eh, el poder ciudadano, que lo, que lo comprende el defensor, el fiscal y el contralor. O sea, eh, no hay legitimidad en el Estado venezolano y eso es, gravísimo. eso es gravísimo. Por eso es que el deber de los ciudadanos, y es un, no solo es un deber, es una responsabilidad, de acuerdo al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, participar en las decisiones relativas al propio desarrollo de, de nuestra nación. Incluso en estos momentos de calamidad, no podemos dejárselo a los grupos políticos. Y repito, las últimas encuestas que mostró Análisis que yo creo en esas encuestas, hablan de que, el venezolano en su mayoría, en un 75%, está dedicado a resolver sus problemas de vida, los que están adentro y los que están afuera, y no quiere claro. saber absolutamente nada ni de Maduro ni de la oposición. Eso es gravísimo. Y esto es lógico que también ocurra, porque toda esa energía que se ha producido y ese desgaste que se ha producido durante las movilizaciones en nuestro país no han sido canalizadas correctamente. Es decir... Y aquí yo no, yo no estoy enviando ningún mensaje de antipolítica porque no es mi intención. De hecho, claro. yo soy de la opinión de que tiene que haber una reinstitucionalización incluso dentro de los partidos políticos. Porque yo me imagino que en cada organización política las bases no están. Lo que existen son grupos pequeños que dominan los partidos políticos. Y eso implica que los partidos políticos tienen que reinstitucionalizarse. Pero los partidos políticos no han escuchado a los ciudadanos. Mira, hemos tenido dos consultas. Cuando se le consulta a un pueblo sobre cualquier hecho de trascendencia nacional, eso es ley. Eso puede incluso promover mutaciones constitucionales. Entonces, nosotros en el 2017 tuvimos un plebiscito organizado por la sociedad civil a través de los rectores de la universidad, de la universidad y avalado eh, por, por, por la comunidad internacional y ese pelvisito estableció una ruta de lo que querían los venezolanos eso no se cumplió no, ¿no? y segundo después tuvimos otra consulta que fue muy cuestionada pero es una consulta que se hizo dentro del marco de la constitución en la cual los venezolanos prácticamente confirman lo que habían dicho en el 2017 donde dicen queremos cambiar la institucionalidad entonces hay un argumento que no podemos dejar por fuera y es que los que se aventuran al tema de las elecciones dicen, bueno, pero ¿y cómo vamos nosotros a cambiar el, el, el, el, el poder en Venezuela si no participamos en elecciones? Pero es que no hay ni siquiera una alianza. Yo no hablo de unidad, yo hablo de alianza entre los grupos que hacen oposición. Y lo vemos en la última elección del mes de noviembre, donde... El venezolano, el ciudadano, no sabía qué hacer. Bueno, los que estábamos afuera no podíamos votar. Estamos hablando de, uh -huh. de casi 6 millones. Por supuesto, no los, los 6 millones no votan, pero sí por lo menos el 3 o 4 millones de personas votan. Y no, nosotros no pudimos manifestar nuestra decisión. Es decir, a nosotros se nos ha secuestrado el derecho a elegir. Por eso es que yo pienso que nosotros debemos buscar Soluciones dentro de la sociedad civil, dentro de lo que quiere el ciudadano y trabajar so, sobre ese contexto. Yo me atrevo a, a, a apoyar lo que se viene trabajando un grupo de hace muchos años. Estoy hablando de antes del 2015, antes del 2015, que es una convención nacional constituyente. Yo no sé si tú recordarás y por lo menos, bueno, si no lo traigo para recordatorio para toda la audiencia, que una vez elegida la asamblea en el 2015, se, se, se pidió una propuesta de una asamblea constituyente uh -huh. para, para cambiar el sistema. Y eso no fue aceptado, sino que fue aprobado, por lo, por, en este caso por la Asamblea Nacional, la enmienda constitucional para quitar el tema de la reelección. Y después, al año siguiente, este, al 16, en el 2016, se habló, de hacer un referéndum revocatorio que no contó con que, que no pasó, porque bueno, hubo decisiones judiciales que impidieron el referéndum revocatorio y después se fueron a la consulta del plebiscito del 2017. Esas fueron las rutas que siguió la Asamblea Nacional en ese momento. En cambio, quien sí compra la Asamblea Nacional Constituyente es el régimen. Crean su Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea Nacional Constituyente no redactó una constitución. Es más, todavía está activa. Estamos hablando del 2016. Uh -huh. Esa Asamblea Nacional Constituyente designó magistrado, designó contralor, designó fiscal, convocó elecciones, juramentó a Maduro. O sea, mira pero todo mira lo que esto, hay. Esa asamblea paralela que, que hubo, que uno decía, bueno, entraban unos, salían otros. O sea, legislaban unos y al rato entraban nosotros a legislar ellos. Y uno decía, pero ¿esto qué es? Creó una anarquía total. Sea, nos creó una anarquía total, pero como el poder de facto existe y el problema del poder de facto es que puede uno lo puede cuestionar, pero tiene que tener cuidado de no darle beligerancia, porque si uno le da beligerancia lo, lo acepta. O sea, Si yo voy a un proceso electoral, por ejemplo, las regionales, mira, ahí ganaron gente de la oposición, ¿correcto? en Las regionales. Yo quiero preguntarte algo, ¿tú has visto alguna... ¿Algún recurso eh, electoral en contra del resultado de las elecciones de noviembre? No. Es decir, que así como el gobernador de Zulia, que es de oposición, es tan gobernador como lo es los demás gobernadores de, del régimen. Entonces, mira lo que están creando. Una situación que no logra, si eso lograra el bienestar de los ciudadanos, bueno, ok, avanzamos, pero es que no lo logra. No, no lo logra. Entonces, por eso es que este proceso que está invocando um, a partir de este documento, esta exhortación que hace la Conferencia Episcopal, yo creo que es importante. Hay otro aspecto que establece la exhortación, que lo quiero leer, porque yo creo que este documento ha pasado por debajo de la mesa. claro Y la Conferencia Episcopal es, un oro, es, una, es una institución respetada en nuestro país y fuera de nuestro país. En el punto 13 dice de la exhortación dice En vista de las tareas futuras que brotan de los retos actuales queremos motivar a todos los sectores del país a asumir su compromiso histórico con Venezuela para seguir trabajando por la comunión, la paz y el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. Ya hemos experimentado suficientes divisiones y enemistades desde los ámbitos políticos y sociales, por lo que la sociedad civil desde sus comunidades e instituciones deben asumir el reto protagónico del momento con procesos de movilización discernimiento y acciones creativas en la búsqueda del bien común construido desde los valores cristianos y humanos, que nadie se siente excluido de ese llamado por el bien de la familia y el pueblo entonces yo pregunto ¿se puede lograr esta búsqueda del bien común que, no, que está en la exhortación a través del de proceso electoral. ¿Somos los venezolanos? ¿Estamos mejor después de la elección de noviembre? ¿Estamos bien después del fracaso refer del referéndum revocatorio? ¿No? ¿Tú no. crees que el llegado al 2024 vamos a estar bien? No. ¿Vamos a estar peor? Entonces, ¿por qué vamos no. a gastar esa energía en un proceso electoral cuando debemos buscar una salida a esta coyuntura sin dictaduras. Y cuando me refiero a la dictadura, no me refiero a Maduro, porque lo de Maduro no es una dictadura, es un régimen, es un claro. régimen, es un régimen que descansa en la ilegalidad, en violaciones de derechos humanos, y delitos de lesa humanidad. Gracias a Dios contamos con la justicia internacional. Y esperemos que es lenta, pero pero ahí está, no claro. es lo que tenemos. Mientras tanto, los venezolanos, los buenos, debemos unirnos. Las, todas las generaciones, no solo la Millennium ni la generación Z, todas las generaciones, y crear un verdadero contrato social, porque no se trata de hacer una constitución nueva, es construir un contrato social, es revisar nuestro sistema ante las realidades y el futuro de nuestro país. Eso va mucho más allá que redactar una simple constitución, no, porque todos estos grupos del socialismo y países del socialismo del siglo XXI, han utilizado la figura de la asamblea constituyente para apalancarse en el poder. Y han no generado sea. y eso genera rechazo a, a, al que no está de acuerdo con eso. Fíjate que ahorita el Pero, presidente del Perú está, propuso ayer una asamblea nacional constituyente. Aquí Pero, hay una en Chile andando bueno, y hay una en Chile andando, que aparentemente este, está descontenta la población va hacia allá va o hacia sea, allá va hacia allá. en el momento en que ellos tienen ciertas palabras mágicas que te indican que eso va hacia allá reelección indefinida y ya tú sabes que es parte de de, de lo que ya eh, les mostró venezuela que era posible que se podía hacer que se podía imponer y que era exitoso entonces estos otros países y dentro de su, de su comunismo, intentan imponer también ese cambio de la Constitución para imponer esas mismas leyes, que le ha ido excelente a, a, a este narco régimen en Venezuela, desde el momento que la implementaron, porque nosotros nos negamos, e igual la impusieron. Sí. Bueno, este, nuestra nación fue ocupada, lamentablemente. Yo obtengo en mi poder algunos documentos, donde por ejemplo la creación del digesin y lo que hoy es el Diel y el sebin fue creado por el ministerio de defensa de Cuba el, ah. la transición hubo una transición que escribió el, el chavismo del, del imperialismo no, no recuerdo si le decían imperialismo, pero bueno, yo tengo ese documento donde dice vamos del imperialismo hacia el socialismo del siglo XXI. Entonces vimos cómo todos estos grupos de partidos políticos se inscribieron en la internacional socialista. Y resulta que claro. nuestros partidos políticos en el continente están inscritos en la internacional socialista. Entonces nos encontramos que los par el partido de Lula, da Silva está inscrito en la internacional socialista. El, pa el partido del de, de, de presidente Bachelet está inscrito en el partido en la Internacional Socialista y después sacan el grupo de Puebla, que es el que revisa toda la agenda geopolítica. Es decir, el tema venezolano no es un problema solo de Venezuela. Veamos cómo se ha extendido. Por y, lo, y lo advertimos en Chile, se advirtió en Colombia. A nosotros nos lo advirtieron también y ¿Sí? la, la comodidad no lo permitió. Y de hecho yo me conseguí con un documento que lo tengo por aquí que me llamó mucho la atención, que yo dije, wow, vamos a, a mencionarlo en esta oportunidad, porque las experiencias de la experiencia de las transiciones. Hay un documento que surgió, déjame ver si lo consigo por aquí, ok, desde, desde el año 1988 comenzó a hablarse de democracias nuevas, Estoy hablando, estoy hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde decía que no. hay que prepararse para la, el, el problema de las democracias nuevas. Después tuvimos una, la tercera cumbre de las Américas, realizada en Quebec en el año 2000, que es lo más cercano a nuestra región. Y ahí advierten algo en esta cumbre. Dice, se advierte la emergencia de una inédita crisis democrática que, que diagnostica perdón, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ...como desencanto con la misma democracia y es urgente fortalecer el Estado. Esto que estoy diciendo es claro. Si viene un presidente de cualquier país y quiere imponer su ideología o un sesgo ideológico como ocurrió en el caso venezolano... ...o un, o un corte militar como también es eh, un régimen totalitario como fue el, el, el impuesto a, en nuestro país... No hubo ninguna institución que frenara eso. ¿Por qué? Porque las represas del Estado, que son las instituciones democráticas, son las que impiden que el, el funcionario violente la ley, pase la línea de lo, lo, lo correcto. Por eso es que existe lo que se llama el, la, el, la autonomía y la independencia de poderes. En Venezuela, por ejemplo, nosotros necesitamos crear un poder judicial donde... Uh -huh donde una alta comisión de justicia esa es mi opinión una alta comisión de justicia logre pedirle perdón elegir a los mejores ciudadanos y a los más preparados para que estén en esos cargos de responsabilidad esos cargos de estado y que estén por encima de ideología y de partidos políticos y entonces nosotros dentro del problema que estamos viviendo tenemos una oportunidad, que es construir una nueva nación, que es construir un nuevo Estado. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr romper ese nudo gordiano? Bueno, hay un 75% de la población que quiere un discurso distinto, que quiere sí. un cambio de esa hegemonía de poder que es la que hemos venido observando. Bueno, hay que ir trabajando sobre esa temática. Así es, doctor. Doctor, mi cuarta pregunta. El gobierno de Maduro presentó una solicitud para diferir las investigaciones de la oficina del fiscal de la CPI, activando así el procedimiento establecido en el artículo 18 del Estatuto de ROC. Por su parte, el fiscal Karim Khan presentó a la sala eh, de cuestiones preliminares, su intención de solicitar, lo antes posible, autorización para reanudar su, sus investigaciones. Nos preguntamos, ¿tiene Venezuela la intención y los medios para llevar a cabo una investigación profunda e imparcial, presidiendo de la intervención del fiscal de la CPI, y cómo cree que se desarrollaría esos eventos? Okay. Yo lo que observo es lo siguiente. El fiscal de la Corte Penal Internacional se dirigió a la Oficina de Asuntos de Cuestiones que, Preliminares, que es un organismo dentro de la Corte Penal, para que lo autorizara a continuar la investigación. La investigación no se ha detenido. Solamente la investigación tiene varias fases. Entonces, ahorita ¿verdad? debemos pasar a una fase en donde el fiscal va a escuchar a las personas que han sido ofendidas que han sido violentados, que, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Eh, hay que tener cuidado porque una cosa son delitos de lesa humanidad y otra cosa son derechos humanos. No todas las violaciones de derechos humanos son delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad están tipificados en el Estatuto de Roma. Entonces, hay casos en donde las violaciones de derechos humanos son tan graves que son además violaciones graves de derechos humanos, son delitos de lesa humanidad. Sí, de lesa humanidad. Y, sin, y sin duda alguna, todos los delitos de lesa humanidad son viola constituyen violaciones de derechos humanos por esencia. Ahora, el fiscal de la Corte Penal Internacional está haciendo un trabajo mmm, científico eh, de deslindar qué es lo que realmente... Puede ser considerado delito de lesa humanidad y que no es delito de lesa humanidad. Acuérdate que hay dos casos que se están manejando, dos contextos diferentes. El caso que se presenta en contra de, del señor Maduro y la cadena de mando de, de los que cometieron esos delitos de lesa humanidad, que son los que se tienen que determinar, y el caso Venezuela 2, que son los que denuncia el gobierno de Maduro en contra de actores de la oposición político de la oposición, entonces está trabajando en, eso, en esos dos sentidos. Entonces hay algo muy importante que es que ya lo hablamos, que es el principio de la complementariedad, que el fiscal puede detectar ahora entrevistando a las víctimas, entrevistando testigos, que hay casos en donde no, donde puede haber a lo mejor un proceso judicial en Venezuela, donde puede haber a lo mejor alguien que esté condenado o, o este, o, o enjuiciándose, pero no está toda la cadena de mando. Porque se han creado juicios en Venezuela para tapar precisamente los delitos de lesa humanidad. Además, que la mayoría de los delitos de lesa humanidad y de las violaciones graves de derechos humanos siempre estuvieron acompañados de decisiones de los jueces y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ellos mismos son, son parte de... La, la, investigación de la de la apología la... del delito. Sí, claro. entonces, sí, entonces esto lo sabe muy bien el fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene un equipo íntegro de personas calificadas. Ahora, por supuesto, el, el, el, el régimen también tiene un equipo de abogados de alto nivel porque tiene mucho dinero. Mientras tanto, uh. nosotros contamos con la buena voluntad de venezolanos como Tamara Sujulo, digo aquí abiertamente, como William Cárdenas, entre otros, eh, que, que, que de verdad están haciendo un trabajo, de verdad, no de mentira, un trabajo día a día y haciéndole seguimiento directamente ante la Oficina de la Corte Penal Internacional. Lo que hizo el secretario general Luis Almagro es una cosa inédita, a, a hacer unas audiencias paralelas para levantar todos los casos de denuncias que estaban presentándose por delito de lesa humanidad y después en un informe final lo eleva al, a, la, a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y también tenemos las denuncias que hicieron los jefes de Estado, entre ellos el presidente de Colombia, entre otros. Eso está allí. ¿Qué significa esto? Que no es tan fácil para el régimen quitarse eso. No es tan fácil. Lo que pasa es, claro, nosotros queremos salir del problema y queremos que llegue nuestra transición a la y uno democracia. Y doctor, porque de verdad uno ha visto también eh, la, las acciones que finalmente salen de, de la CPI, pero que son tan lentas como, como ver que juicio a alguien que ya, se, ya lo condenan, pero ya está muerto. Y pasaron años. Y uno dice, ¿por qué demora tanto si las pruebas están ahí? Entiendo que deben corroborarlas, que hay líneas que hay que seguir, hay investigaciones que se tienen que hacer, hay protocolos y procedimientos. Pero nosotros ya tenemos más de 20 años en esto, y sentimos que no nos va a alcanzar la vida. Yo no, no soy tan mayor, pero no sé si lo voy a ver, porque siento que el tiempo pasa y no avanza nada, prácticamente. Lo que se si avanza es tan poco que nos, nos roba la esperanza. De alguna forma. Sí. Bueno, el otro equipo juega también. Entonces, durante el tiempo que estuvo la fiscal Besouda, eh, no avanzó. No avanzó. Ella dejó preparado un informe cuando se fue, pero pasaron casi 14 años. Más, más de 14 años, sí, 18 años. Eh, este fiscal tiene poco tiempo, está haciendo, mira, este fiscal fue a Venezuela. Se sentó frente a se sentó frente a los que regentan los poderes del Estado venezolano que están siendo acusados. Y le dijo vamos a firmar un acuerdo de entendimiento para ver si se cumple el requisito de complementariedad, que repito, eso es vital. Eso le claro. permite al fiscal, o sea, el fiscal entró en el ojo del huracán. o hasta allá y entró en el ojo del huracán. Porque claro, también hay casos que... Acuérdate que hay muchos contenidos que se están generando, mucho fake news, mucha rabia, mucha eh, este, dolor que hay en el venezolano. Entonces, de todo lado de un delito, ¿no? Solamente hay que verificar cuáles son los hechos que están han que llevan a la determinación de un delito. Y eso, claro. ese trabajo lo está haciendo el fiscal de la Corte Penal Internacional con un equipo íntegro, con un equipo de alto nivel. Y... Realmente, cuando el fiscal le pide a la, a, la, a, la, a la oficina de cuestiones preliminares autorización para sentarse con las, vic, las, las, las víctimas y con testigos es porque estamos avanzando en una fase de investigación. Cuando hay una fase de investigación en un juicio como este, en un proceso como este, es porque existe causa probable. Cuando hay causa probable, es porque hay elementos suficientes que avanzan para un proceso judicial. No, no significa que van a ser condenados por todos esos delitos, pero claro. todo lo que ha ocurrido en Venezuela, ellos lo tienen que pagar tarde o temprano. Y no Así todo es. y no todos los que apoyan a ese régimen han cometido delitos de lesa humanidad. Todavía hay personas que, bueno, que están, o que trabajan ahí, o que creen en ello, o que forman parte de ese 12% o 13% de... de, de de lo que está alrededor del poder del Estado, que lo apoyan, pero ellos no, no están de acuerdo con delitos de lesa humanidad. Entonces hay que hablarle a esas personas también. Hay que hablarle a la reserva moral de las Fuerzas Armadas, porque no todas las Fuerzas Armadas han cometido delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces Para nosotros que tenemos... Mujer, te ese miedo a, a esas amenazas, porque me imagino que también deben recibir amenazas por parte de este régimen donde dicen si llegas a... a a oponerte, si llegas a voltearte, si llegas a venderme, eh, me voy en contra de tu familia, me voy en contra de ti. O sea, y estas personas de alguna forma se mantienen eh, en una línea neutra, entre comillas, para no verse afectadas de alguna manera, pero que, pero que no están de acuerdo al 100% de las cosas que ellos están haciendo, de, de los abusos, de, de los delitos, este, pero igual forman parte. Bueno, mira, eso que tú estás diciendo me parece tan importante porque y me traje y me trae recuerdo de cuál fue el primer caso eh, yo, yo me acuerdo que cuando empezaron las expropiaciones a, la, a, los, a los edificios a los fondos etcétera a los empresarios fueron fueron focalizadas entonces el resto de ese sector en, en vez de poner sus barbas en remojo, como dice el, el dicho, ¿verdad? Se quedaron así como a la expectativa, bueno, porque es miedo. Y al final les llegó, ¿no? El terror siempre llega. Hay otro caso que me parece que es más emblemático, que es el de la jueza Fionic. Yo, sí. yo estaba en funciones en Venezuela cuando el caso de la jueza Fionic, yo era juez, sí. y yo vi cómo eso fue un mensaje para los jueces, veces? como diciendo, no se equivoquen, que van a hacer lo que nosotros decimos esto, esto que tú estás diciendo es un régimen del terror. Entonces, claro. entonces yo pienso, yo pienso que si nosotros hablamos, le hablamos. A los venezolanos de bien que somos muchos. Son millones. De la posibilidad de cambiar. El sistema de la necesidad de cambiar el Estado venezolano, uh -huh. de la importancia de que nosotros rechacemos eso y que le digamos en su cara a los a la clase política. Señores, esa no es la solución, porque hay otra cosa y es tan tan, tan acertado tu tu tu afirmación, que podemos vernos. Yo me veo reflejado a Venezuela en, el, en las elecciones de 2024, como está Nicaragua hoy en día. ¿Qué pasó? con los candidatos que fueron a enfrentarse a Ortega en las elecciones en el mes de noviembre de este, del año pasado. Son ocho, ocho o nueve candidatos presos. Sí. Cristina Chamorro está presa en su, en su casa, está presa en, ni siquiera en su casa, en su habitación, porque ella vive en un apartamento, creo que una casa de dos pisos, y ella está en la parte de arriba y el sebin nicaragüense, que no sé cómo se llama, está en el, en, la, en el área de la cocina y en el área de la sala. Hay, ah. un, hay un, un candidato de la oposición de Nicaragua que era el representante de, de, la, de la gente de tierra de los, de los, del sector agropecuario que representa una gran mayoría en Nicaragua y está preso. Y yo hablé con él antes de que cayera preso y él me decía tengo enfrente una patrulla que me sigue a donde yo vaya y la gente no se me quiere acercar. Claro. Y generas un terror y ese psicoterror te lleva a silenciarte, a, a no manifestarte, a no levantar tu voz, a no decir esto no me parece, me parece que se, está, se excedieron en esto y no, lo, no logran siquiera, hay, yo creo que hay personas que quisieran desligarse, pero no lo logran, y no pueden por, por eso mismo, porque están amenazadas, porque el, el acoso que les que les colocan es a un nivel eh, realmente dañino para, para la persona, para su familia, en muchos casos hay sinvergüenzas, doctor, los hay por montones, hay el que se aprovecha, de este narco y de esta lavadora que montaron en Venezuela automática porque lavan eh, dinero impresionantemente, pero hay personas que quisieran de alguna forma salirse del círculo cuando empezaron a ver que esto no era lo que querían apoyar, pero no, no, no logran salirse sí por ese mismo miedo cierto, es cierto lo que tú, tú señalas, fíjate que hay también algo que que es un elemento que debemos nosotros observar, que son aquellas personas que no tienen aceptación en Venezuela y se empeñan en participar en cargos electorales, a sabiendas de que están rechazados. Nosotros, si no... Fíjate. ¿Cuál es el perfil del fiscal general de la República para una Venezuela? No solo en la transición, sino también para una democracia. Nosotros tenemos que revisar eso. ¿Cuál es el, el perfil de un contralor general de la República no solo para la transición, sino para la futura democracia. ¿Cuál es el perfil de los magistrados? ¿Cuál es el perfil del presidente de la República? Yo creo que ya nosotros hemos vivido suficiente tragedia como para, sí. para decir, ya va, vamos a revisar y vamos, porque nosotros no somos, no somos un país. Eh, nosotros somos un país de alegre, nosotros somos un país que tenemos una identidad cultural. Nosotros hemos, durante muchas décadas, aunque fueron parte de nuestra historia, pero una realidad donde hemos sido solidarios con... Con, con el mundo. Entonces, sí. ahora que nos tocó vivir esto, nosotros tenemos que trabajar para entregarle a las futuras generaciones un país de bienestar. Porque si ah, no, sí. bueno, tarde o temprano tiene que venir un, un cambio coyuntural y que produzca la llegada de una democracia en Venezuela. Yo tengo fe en eso. Y bueno, voy a seguir luchando mientras eh, tenga fuerza y Dios me lo permita. Así ah, es. Hablando de cambios. Eh, ¿Cuáles cree usted que sean los motivos detrás de eh, la solicitud de miembros del gobierno, que ya es bastante eh, presuntuoso uno pensar que estas personas tengan buenas intenciones, sabiendo de dónde vienen y cuáles son sus raíces, de depurar el Tribunal Supremo de Justicia? El mismo Tribunal Supremo que les ha servido de protectorado, en todas sus tropelías, porque el Tribunal Supremo ha cubierto ahí a Raimundo y todo el mundo en de sus delitos, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo, que él mismo se dijo mi culpa y yo mismo me exalvo y ya no tengo delitos. Los borré de mi mente. Yo maté una persona, pero ya no la maté. Sí, bueno, fíjate que yo pienso que hay un discurso que se trabaja en varios sentidos, ¿no? Eh, uno de los, de los aspectos que señala la comunidad internacional, me refiero al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, los, la Unión Europea, etcétera, Es que en Venezuela este, no hay institucionalidad democrática y uno de los grandes problemas es que no hay sistema de justicia. Eh, muy habilidosamente, ellos hacen una reforma legal para decir que van a reestructurar el sistema de justicia, designan un grupo de personas para que adjudicarla como magistrados de, de ese tribunal, la, may eh, la mayoría son los mismos, lo que hicieron fue reciclarlos, y otros eh, sí son personas que se están incorporando, pero muy pocas, eh, pero forman parte del mismo... Del mismo este, este eh, régimen que está siendo cuestionado eh, es porque ellos escriben esa narrativa y se la venden a los países de la Unión Africana, de Asia, de alguna de Europa, de América, de Centroamérica, etc. Por eso es que vimos que en las Naciones Unidas en, en diciembre de 2021, creo que fue en diciembre de 2021, se reunió las Naciones Unidas y aceptó eh, las credenciales de la misión diplomática que enviaba el señor Maduro donde de 193 países, solo 16 no reconocieron al señor Maduro. Cuando unos años atrás eran casi 50 países que le habían dicho no a eso. Y es porque aquí se está invocando y se está haciendo valer una doctrina que se llama la doctrina Estrada. La doctrina Estrada viene de México y eh, de un canciller de un ministro de Relaciones Exteriores de, de México en los años 1930, en donde se estableció que ningún país podía inmiscuirse en los problemas internos y que si yo no estaba de acuerdo con eh, lo que estaba ocurriendo en un país, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc., yo tenía el derecho a retirar embajadores o a realizar alguna protesta, etc., desde el punto de vista diplomático, pero no desconocer a quien tiene el poder, la, lo que llaman la ley de mando, que es lo que ocurre. Y, y por eso es que en esto el régimen ha sido muy habilidoso, porque ellos dicen, bueno, creas un paralelo que no tiene poder verdadero o tiene un poder muy limitado, porque si tiene algún poder, en el caso del Ejecutivo, un poder muy limitado, pero yo soy el que gobierno en Miraflores, yo soy el que manejo los puertos y los aeropuertos, yo soy el que manejo el tema de las de la, de la políticas públicas, y por supuesto yo soy, ellos son los responsables de lo que está ocurriendo. Pero a través también ocurre que al crear, un, al, al producirse una elección en, de la Asamblea Nacional, vimos cómo estos nuevos personeros mmm, de una elección que está cuestionada, pero no está cuestionada para todos los países, por eso es que te pongo el ejemplo de los 193 países que forman las Naciones Unidas, solo 16 dijeron no. O sea, finalmente eh, eh, eh, las elecciones son una manera de legitimar a estos ilegítimos. Es una, norma no es una normalización del horror. Pero cuando tú revisas la verdad, los, los, los, los índices reales de lo que ocurre en el país te das cuenta que eso es mentira. Entonces, no hay... Es, es como si el régimen mañana dice, mira, aquí todo el mundo se alimenta en Venezuela con las bolsas CLAP. Y resulta que las últimas encuestas que realizaron en el mes de marzo, eh, se determinó que casi un 80% de la población, un 90% de la población, un 80% perdón, de la población venezolana come, hace una comida al día. O sea, una comida al día. Es desnutrición. Hay un cordón de pobreza que ha aumentado tú no puedes decir que eso ha mejorado. Por supuesto, claro. el régimen dice es que hay sanciones. Entonces utiliza la figura de las sanciones para decir hay sanciones. Claro, ¿no? para justificarse. Exactamente. Por eso es que hemos visto también algunos actores que dicen hay que quitar las sanciones. Actores de, de no solo el régimen, es lógico sí. que ellos lo pidan, sino que lo pidan también de parte la de, de la oposición venezolana. Es una oposición falsaria, de verdad, porque son demasiados falsos, pero eh, ellos contribuyen a que esto... Sea inviable. Mira, la yo. Yo, que que salir por otro lado. yo me iría mucho más allá. Yo no creo que es un problema falsedad. Yo creo que es un problema. Si el régimen ha cometido delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, yo creo que la oposición, la mayoría, no voy a decir que todos, por supuesto, tiene un problema de humanismo. Yo creo lo que te estoy diciendo, un problema de humanismo. Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, hay un millón ochocientos mil venezolanos en Colombia. Si no fuera porque el presidente Duque y, el, y con, la, con, con la, la fuerza del mismo presidente Pastrana y del presidente Uribe hubieran legalizado el estatuto, el, el, la situación de los venezolanos, hubieran manejado un poco el, el, el, aliviar las cargas de lo que significa un desplazamiento como el que ocurre en Colombia. Eh, mira. Eso es gravísimo lo que está pasando allá. Eso por lo claro. menos es un alivio. Pero no existe ninguna representación venezolana. Nada. Que, o sea, tenemos el síndrome del... del, del ¿Cómo que le dicen? El, del nido cuando, lo, cuando lo, los jóvenes se casan y se van del, de, la, del, de la familia, pues, de la casa de los padres. El síndrome del nido abandonado, pues. O sea, estamos huérfanos de Estado. No tenemos sí. representatividad. Caramba, un venezolano, para que le, para poder un venezolano, por ejemplo aquí en Estados Unidos donde estoy yo, ¿cómo hace un venezolano para registrar el nacimiento de un niño? No puede. O sea, sí. hasta eso lo hemos perdido, de un niño. O un poder para hacer algo en Venezuela. De Tampoco hecho, eh, yo tengo una amiga que está en Colombia y tuvo su bebé en Colombia y me decía, es que no le dan la nacionalidad colombiana porque los padres son venezolanos. Pero nació en Colombia. ¿no? Sí, pero en, ca igual. en cambio a Maduro no. sí, sí le dieron la venezolana. Uno dice, pero es, es, es incoherente. Es, es que si necesitas pedir ayuda a, ante un ente eh, de Venezuela, un consulado, una embajada, no lo tienes. No, no hay. No lo tienes. Y adicional a eso, los países que de alguna manera nos acogen, que nos reciben, nos dificultan la legalidad. Entonces quedamos en... somos como eh, como, si, como unos huérfanos realmente de nacionalidad, de identidad, porque terminas no siendo ni de aquí ni de allá y no eres de ninguna parte, porque el país donde estás también te atrasa, como dice aquí uno de nuestros... Eh, eh, una de las cosas que nos está viendo que nos atrasan los, los procesos de visa, nos nos retrasan todos los documentaciones. Finalmente quieres legalizarte porque dices me voy a establecer aquí, quiero estar legal, pero no estás legal ni aquí ni allá ni en ninguna parte. Pasas a ser un huérfano sin documentos, sí. sin identidad. Sí, nos pasa todo. Eh, yo vivo, yo yo a mí también me está pasando lo mismo pues. Ahora fíjate que en una actividad que hubo en Colombia hace mucho tiempo, en donde me invitaron, se, se estaba hablando sobre el tema del exilio y, y venezolano y el apoyo que estaba haciendo Colombia, a mí me dio la oportunidad, estaba el presidente Duque, estaba el canciller en aquel momento que ya falleció, Carlos Holmes Trujillo, estaba el presidente Pastrana, etc. Y bueno, se me dio la oportunidad de, de hablar y yo hice una revisión rápida de cuál fue, la migración venezola, eh, extranjera a Venezuela. Resulta que nosotros tuvimos varios, m, varios tipos de migración. Primero tuvimos una migración que es la migración europea. ¿no? Esa migración europea fue recibida en la época de Marco Pérez Jiménez, y, esa, y, esa, y, y lo sé porque mi padre llegó en esa época a Venezuela, y había un registro del venezolano, incluso eh, perdón del, del europeo, y se determinaba cuál era su, su, eh, su oficio y trataban de ubicarlo en sitios de trabajo. Incluso había sitios donde fueron, eh, donde fueron a vivir en varias partes del país, hasta casas llegaron a dar. Uh -huh. Pero había un registro de extranjeros que estaban llegando y se les daba el estatus eh, legal inmediatamente y podían trabajar inmediatamente y formaban parte y bueno, y después se casaron con venezolanas, con venezolanos, y hicieron su familia, pues, y, y creó ese, esa belleza del país del cual este, todos añoramos. ¿no? Después tuvimos una migración. Eh, a, esa migración también se produjo a partir de algunas dictaduras que hubo en República Dominicana, en Panamá, en Chile, etcétera, que fueron recibidos a Venezuela y los recibíamos con los brazos abiertos. Después tuvimos una peruana, ecuatoriana, colombiana. Nosotros vivimos todo eso. Y para nosotros eran nuestros hermanos. Quizás puede haber habido algún caso de discriminación, pero en su mayoría nosotros no discriminamos. Nosotros Para nosotros el colombiano es un hermano, el ecuatoriano también, el peruano, el chileno. Más bien nos gustaba ayudarlo y nos gustaba compartir con esa persona. Ahora que estamos en una situación distinta, no nos vemos con que no existe la misma eh, eh, correspondencia, porque los venezolanos que están en Perú no la están pasando bien, los venezolanos que están en Chile sí. no la están pasando bien, o sea, los que están en España es terrible. Por eso es que algunos han regresado, porque dicen, no, yo prefiero regresar a mi, a mi país, donde están mis padres, donde están mi hermano, donde yo tengo casa, donde yo tengo una profesión, y bueno, algo me sirve, y bueno, y estoy en mi país. Este, esto es gravísimo porque, en mi opinión, Aquí es donde entramos en el requebrajamiento del tejido social. Si hay más de 6 claro. millones de venezolanos afuera, hay más de 6 millones de familias separadas en Venezuela. Y eso nosotros tenemos que trabajar de alguna manera para lograr la llegada de la, de la democracia. Pero de verdad, no con la gente preparada, esto nos puede permitir la oportunidad de elegir a la gente que en verdad está preparada. O sea, que la gente Así que va a manejar el petróleo sea la que sepa de eso, que maneje la economía la gente que sepa de economía. No, no, no políticos de turno, por favor, ¿hasta cuándo nosotros vamos con a seguir medio. con intereses partidistas? Tenemos gente preparada, pero, pero sí. esta gente ha creado un monopolio de inútiles, además, porque son inútiles en su mayoría, eh, y lo que han hecho es destruir el país destruirlo o sea, cada vez vemos eh, más ruina más, vemos lo que usted dice vemos bodegones, vemos casinos vemos eh, tiendas, pero el país está en ruinas, la industria está en ruinas el nivel empresarial las empresas de verdad que habían antes en Venezuela están en ruinas porque la yo, gente... yo, yo te pregunto si hay pandemia en Venezuela, ¿qué pasó con la pandemia en Venezuela? No, que pandemia son ellos Sí, bueno, pero yo te digo la, el, el virus, ¿verdad? El del COVID que ha muerto pero, mucha no. gente, ¿qué ha pasado con eso? Para mí Venezuela está en terapia intensiva y no hay sí. una unidad Le de ya. cuidado intensivo y no hay unidad de cuidado intensivo no hay. No hay. Todo, ¿sabes? Todo, eh, todo Esto nos permite es. pero esto nos permite a nosotros no, no solo se trata de esperanza, ¿ok? ni de algo utópico, pero sí nos permite a la mayoría de los venezolanos decir, ya va, un momentico Vamos a, vamos a hacer las cosas bien esta vez. Vamos, vamos a, a promover la salida del, del régimen para que llegue una transición. Así ¿Eh? pues es. Sin odios, sin odios, que haya justicia. ¿Eh? Sin odio, pero que haya justicia. Doctor, en, ese mismo, en esa misma línea donde queremos recuperar, hablando de recuperaciones, eh, sabemos que el proceso de seguimiento y recuperación de capitales es, es de una larga duración. Tiene además un largo entramado burocrático, que lo conocemos, incluso diplomático en ocasiones, y al final hemos obtenido que las cifras de efectividad es de tan solo un 7% del capital recuperado. Nos preguntamos entonces, ¿está usted de acuerdo con que se establezca que los hijos y nietos sean también despojados de dineros y posesiones cuyas procedencias no puedan probar? Mira, todos los bienes que son producto de la corrupción, y que por supuesto no pueda demostrar el, el patrimonio, una persona que no pueda demostrar el patrimonio, tiene que apl al apl al aplicar las leyes nacionales e internacionales, viene la figura del comiso, o el decomiso. Pero para eso nosotros necesitamos justicia. O sea, tú sabes cuántas cantidad de dinero hay congelado venezolano afuera. Muchísimo. Porque la sanción al Estado, la sanción que impuso el presidente Trump, por ejemplo, y la sanción que impuso Panamá, República Dominicana en su momento, la Unión Europea, hizo que muchos bancos congelaran dineros de PDVSA, de Citgo. De, el, este, de cada una de las instituciones del Estado, que estaban en, en, varia, en varios bancos, precisamente por, por, por esa sanción internacional que afecta a la movilización. Además tenemos la congelación de cuenta de personas que están, haciendo, están siendo acusados de delitos graves de corrupción en otros países como narcotráfico o delincuencia, o otros delitos de delincuencia organizada, principalmente en Estados Unidos, y esta es la que ha promovido la congelación de esas cuentas. Todo ese dinero es del Estado venezolano, si, al terminar el proceso judicial correspondiente. Lógicamente, un porcentaje va a ir al país que, que incurrió en gastos, por procesos, etcétera, pero el resto tiene que ser eh, repatriado a Venezuela. Estoy hablando de algo distinto a, a tu pregunta original, ¿no? Esto yo lo quiero in indicar porque hasta que nosotros no tengamos un sistema de justicia íntegro, de alto nivel, es imposible que nosotros podamos eh, repatriar lo, lo, los bienes de la nación. Bueno, pre yo, pre yo prefiero particularmente que esté congelado y que no esté en manos de, de, del sí. régimen porque... Porque no lo, no lo va a usar para, para, para lo que debe usarlo, sino lo va a usar para, para, para lo que ya sabemos. ¿no? Ahora, en el caso de las personas que han aumentado su patrimonio de una manera sospechosa, bueno, tiene que haber un proceso de investigación, tiene que haber un proceso judicial para verificar si efectivamente ese patrimonio que está dentro o fuera del país, porque tú puedes enjuiciar a un venezolano por bienes que tenga fuera del país. Yo te voy a poner el caso de España, por ejemplo. En España, y en Estados Unidos, pero en España, existe un grupo de venezolanos que ha obtenido bienes importantísimos, edificios en unas zonas elitesca no solo en Madrid, sino en otras ciudades importantes de, de España. Otros tienen en Portugal, otros tienen en Italia. O sea, claro. el, dinero, el dinero y la tos no lo pueden esconder. Claro. Entonces, lógicamente, así sea un nieto, un bisnieto, si es dinero producto del delito, jurídicamente, las leyes internacionales, y sobre todo nuestras, nuestro Código Penal, nuestras leyes nacionales, establecen la posibilidad de una confiscación dentro o fuera del país. Y por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que estoy de acuerdo por, con porque, eso. Porque evidentemente estas personas en su astucia para lograr sus delitos van traspasando el dinero a otras personas que están dentro de, sus, de su círculo familiar, y efectivamente, entonces uno dice, bueno, al señor no le van a, a conseguir mayor cosa porque resulta que se lo pasó a la esposa, sí. al cuñado al hijo, al nieto, al bisnieto, y resulta que generan una cadena. ¿Qué es toda esta cadena de testaferros que hay? Yo recuerdo sí. que eh, yo estuve en Panamá en el 2016, 2010 hasta el 2018, y la cantidad de empresas de maletín de venezolanos que había era algo de morirse donde sí. esas empresas estaban ahí lavando el dinero eh, de hecho cuando Panamá empezó a hacer las restricciones migratorias a los venezolanos porque teníamos en la entrada libre al país como turista no te pedían absolutamente nada eh te pedían para ingresar, tenías que por lo menos llevar, no sé, 500 dólares en efectivo, que los tenías que mostrar para entrar, y obviamente una dirección donde ibas a llegar, una reservación de hotel, tu pasaje de vuelta, así fuese un pasaje para dentro de cinco meses, porque podías estar seis meses en el país. Entonces, ¿qué generó eso? Que esos venezolanos iban, montaban una empresa de maletín, o... Iban, empezaban a hacer un edificio, lavaban el dinero ahí, en cantidades exorbitantes, con esa misma red de empresas de maletín, y salían, volvían a entrar, salían, volvían a entrar, y no pasaba nada. Cuando Panamá cierra esa, esa brecha y dice, voy a pedir visa, de ahora en adelante, Todas las empresas, o sea, todas estas personas que viajaban y pasaban unos meses aquí la familia, otros meses allá, iban y venían y se daban una vida de lujos, porque había una zona que casi que era de puros venezolanos. Y uno sabía que todos esos estaban más que enchufados. Eso empezó a, a retirarse inmediatamente. ¿Ellos qué hicieron? Dijeron, ya no podemos estar aquí, tenemos que mudarnos para otro sitio donde no nos molesten, donde no nos exijan una visa, una documentación, una, una visa para entrar y salir del país. Entonces empezaron a mudarse de nuevo, se trasladaron. Pero las empresas maletín eran impresionantes, de verdad impresionantes. Sí, bueno, yo creo que cuando... Por ejemplo, la justicia de, de, de transición, en mi opinión, debería conformar un, un equipo élite de, de corrupción organizada. no eh, Para buscar de... a buscar, a empezar a hablar de todos esos hilitos. Sí, para hacer unas investigaciones y para después eh, lograr la, la, el comiso de, de los bienes, no solo en, en dinero efectivo o el dinero que esté en cuentas bancarias, sino también de los bienes. Claro. Y eso, y eso, para eso necesitamos un equipo élite de gente que esté preparada, de gente que lo hay en Venezuela, gente de abogados, fiscales, organismos de sistema policial, que permita precisamente hacer eso y separarlo de, de, de lo que debe ser la normalidad, ¿no? Porque es el tema de la justicia transicional. La justicia transicional tiene que manejar esos temas y por supuesto hay que tener cuidado porque bueno, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de, de delincuencia organizada transnacional, entonces eh, también hay que proteger a las familias de esas personas. Es un tema que hay que trabajarlo y para sí. eso yo, yo propongo en su momento una alta comisión de justicia para que revise todas estas circunstancias de crimen organizado, de los delitos de lesa humanidad y derechos humanos que no han cesado y que no han sido denunciados ante la Corte Penal ni ante la Comisión Interamericana que no ha avanzado, porque recuerda que tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en muchos casos no llegan allá todavía. Y, uh -huh. y eso tiene que haber, o sea, si nosotros no tenemos... Justicia y la justicia no es perdón, porque no tiene nada que ver con el perdón. El perdón forma parte de los elementos que puede haber en un proceso cuando hay un indulto, por ejemplo, que haga un presidente. Pero siempre tiene que haber reparación del daño. Claro. Tiene, tiene que haber una condena, tiene que haber. Porque nosotros tenemos que limpiar nuestra imagen como sociedad. Y para eso tenemos que buscar a los mejores, los más íntegros, para que puedan asumir un alto cargo tan importante para nuestra nación. Volver a rescatar esa nacionalidad que hemos estado perdiendo, lamentablemente, por, por este régimen del terror, como tú lo has bien calificado. Así es. Doctor, para finalizar, bueno, tiene que, tiene, ya no tengo aquí una hora y media, doctor, lo tengo, pero para finalizar voy a concluir con esta pregunta. El 28 de agosto, Venezuela participó en la consulta que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la que se aprobó por mayoría, Venezuela votó en contra, la realización de un debate urgente sobre Ucrania. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer los venezolanos para impedir que este señor Maduro siga ocupando la silla de la ONU después de, de que fue declarado ilegítimo? ¿Qué ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que eso suceda? ¿Para que este señor deje de sentarse ahí y opine por nosotros, tome decisiones por nosotros? Wow, Tremenda pregunta. <ríe> tremenda pregunta porque fíjate que en diciembre de 2021, precisamente eh, la mayoría de los países de las Naciones Unidas aceptaron las credenciales de la misión diplomática de Maduro en las Naciones Unidas. Eso fue un, una derrota en la lucha para nosotros. Gracias a Dios, tenemos en la OEA que no están sentados ellos, ¿no? por lo menos. Eh, pero hemos perdido muchos espacios. Y creo yo, creo yo, esto es una apreciación personal, que hemos perdido muchos espacios de lucha por cohabitar o, o participar en el mismo sistema corrupto, como el caso del sistema corrupto electoral. Eh, fomentar unas negociaciones donde las negociaciones... Este, no van a um, um, obedecer. Primero, más que son unas negociaciones misteriosas. Yo digo, porque tiene que haber misterio. Claro. Yo no he visto ningún preso que haya salido por producto de las negociaciones. Eh, ni siquiera uno conoce las condiciones de las negociaciones. Entonces se sientan y se levantan de la mesa cuando les da la gana y eso no puede ser. Y mientras tanto los venezolanos no sabemos qué es lo que está pasando. Yo creo que es una tamaña irresponsabilidad. Y aquí la clase política tiene que hacerse una gran revisión. Yo creo que, en mi opinión, nosotros tenemos que revisar los liderazgos. Eso es imperativo. Los liderazgos de representación. Sí. Los liderazgos de representación nacional, principalmente e internacional. Yo estoy apostando a este grupo de integrantes de la sociedad civil, muchos miembros de la academia, organizaciones sindicales, eh, profesores universitarios, algunos políticos de la vieja guardia, pero políticos de respeto, como el, el gobernador, por ejemplo, Valdo Álvarez Paz, entre otros, exministros que, que no tienen ningún apetito, y lo sé porque he conversado con ellos, ningún apetito de ser presidente de la República, porque es que pareciera que Venezuela, y una de las cosas que dicen mucho en, en, en Washington es que todo venezolano que vaya a hablar, todo el mundo quiere ser presidente de la República, sobre todo los de la oposición. En cambio, sí. en el PSU está muy claro que Maduro es el jefe de ellos. ¿no? Ellos no están buscando a otro candidato presidencial. No, para Dios. nada, para el, nada. En cambio, sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de todos los liderazgos. Yo creo que nosotros tenemos que revisar bien nuestra narrativa. Nosotros no podemos continuar en un proceso de procesos electorales. Yo apuesto a, esta, a este exhorto que hace la conferencia episcopal. Creo que es lo más limpio que se nos ha presentado. Creo que debemos trabajar y presionar no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional. Entienda que nosotros tenemos que cambiar el Estado y el sistema de Estado. Y fíjate que, fíjate que si nosotros hubiésemos hecho, aprovechado, los que tenían esa capacidad de crear un grupo élite para perseguir a esos testaferros que tú dices, porque es posible que uno identifique a 20, 30, 40, 50 testaferros y los golpea. Los claro. golpea. o y, y lo, lo atacas en la Corte Penal, lo atacas en la justicia internacional, le, de, le, porque si tú demuestras que hay un delito, inmediatamente actúa sobre todo la justicia en los Estados Unidos y en otras también, pero tiene que haber un equipo conformado. Es que ni claro. siquiera tenemos un equipo conformado para manejar el tema de Guyana. No tenemos un equipo conformado para manejar la Corte Penal Internacional. Es decir, esta huerfandad que tenemos, tiene, tenemos que detenerla. Sí. Y, esta, y me disculpa la expresión, esta pantallería política donde los actores políticos quieren ser actores de cine y de televisión, como lo vemos en, no, no, porque no es solo en el, en el régimen, lo vemos también en la oposición, eh, es muy peligroso porque genera mucha confusión y nos genera una, una presentación errónea dentro de la comunidad internacional. Y eso no puede ser. Eh, y por eso es que es importante que nosotros revisemos nuestra lucha. Yo apuesto a el llamado que hace la conferencia episcopal pienso que es lo más limpio que tenemos hoy en día. Eh, creo que responde la pregunta de Einstein que, que hablamos al principio de nuestra conversación. No es fácil, sí. por supuesto, porque uno dice, bueno, ¿y cómo van a hacer una convención constituyente, una constituyente originaria? No se trata de hacer una constitución, nada más. Se trata de firmar un contrato social nuevo. Se trata de revisar todos los venezolanos eso. Si empezamos nosotros a comprender eso, ya es un paso gigantesco. Sí. Porque quiero que sepas que incluso los grupos que están alrededor del señor Maduro revisan revisan lo que pasa en el país y también lo ven con preocupación, sobre todo aquellos que no tienen, que no tienen delitos de lesa humanidad ni están contaminados con violaciones de derechos humanos, que los hay. No va a ser fácil, pero no, no puede hacerse, además que no puede hacerse con un Consejo Nacional Electoral como ese, no. ¿no? Por supuesto. Eso tiene que organizarlo la misma sociedad venezolana. Entonces, claro. si, si un 75% de la población se pronuncia de una manera enfática en la importancia de hacer un cambio de poder con gente de, de mérito, con meritocracia, para preparar una transición que nos lleve a una democracia, nosotros quizás podemos tender puentes dentro de la comunidad nacional y la comunidad internacional para empezar a generar cambios, sin odio, sin rabia, sencillamente buscando el bienestar de, de, de los venezolanos, pensando en las futuras generaciones, pensando en, nuestro, en el porvenir del país y principalmente que haya justicia. No perdón, no condonación de deuda, no condonación de falta, tiene que haber reparación de los daños y tiene que haber una condena y un resurgimiento de la sociedad venezolana de acuerdo a los valores que siempre ha privado y que sigue estando en cada uno de nosotros. Nosotros sí, somos la que mayoría. que rescatar, doctor, valores que tenemos que rescatar, que tiene que rescatar el núcleo familiar, que tiene, tenemos que educar a nuestros hijos, enseñarles los valores y los principios, porque... Todo este sistema de ilegalidad, de injusticia, cuando no hay justicia, crea esa pérdida de valores. Entonces la persona, estos jóvenes, estas generaciones que vienen nuevas, se sienten libres de violar la ley porque saben que no habrá justicia que los toque. Porque saben que no la hay. Entonces, por falta de autoridad, porque no hay autoridad. Claro. La, una sí. cosa es la autoridad y otra cosa es la autoritas. La autoridad se lo da a la persona que está en el cargo. Si nosotros tenemos un presidente venezolano, elegido por los venezolanos, por los ciudadanos, y ese presidente ame la bandera venezolana, no para cambiarla, ame al ame país, ame al país, los valores que representa el país, ya nosotros estamos ganando mucho. Si nosotros tenemos magistrados de un tribunal supremo que amen al país y que sepan de leyes, ya estamos ganando. Si tenemos un fiscal, si tenemos diputados si tenemos gobernadores, alcaldes En fin, tenemos que revisar todo el sistema nuestro y ajustarlo a nuestra realidad y, al, y a los futuros desafíos que tenemos. Porque existe un desafío que se va a presentar en el futuro, en, no solo en nuestro país, sino en toda la comunidad internacional. Y los venezolanos tenemos que prepararnos para eso. Y es, y es evidente que no podemos hacerlo con esta Mm, errónea política que se está, que se está, que, que, que está gobernando ahorita y, y que se quiere cohabitar. Y repito, claro. yo no estoy atacando ni a los partidos políticos, ni estoy creando la antipolítica. Yo lo que estoy mencionando es que hay que escuchar a la gente. Aquí se ha olvidado que la gente debe tomar la decisión y que tendremos que darle lectura a lo que la gente nos está diciendo, para que los líderes que correspondan Asumir el compromiso del país, lo hagan de verdad pensando en los altos intereses de la República y no en los intereses particulares o de grupos. Bastante sufrimiento ah. hemos tenido los venezolanos. Yo creo que ya basta que el pueblo venezolano ya está cansado de tanto atropello, de tanta mentira y de tanta incoherencia. Tenemos que no, hacer las cosas con sentido y humillación. Porque realmente nos han humillado. Sí, entonces nosotros ah. tenemos que sacar nuestra fortaleza, renacer como país y construir unas instituciones. Así y empezando por lo menos tomando la decisión nosotros de apoyar eso. Porque si es. el venezolano sigue apoyando. Y la comunidad internacional sigue dándole legitimidad a personas que no tienen la aceptación del pueblo ni del país, entonces es mentira. Porque claro. en las Naciones Unidas está, está la misión la misión diplomática que envió el señor Maduro, pero la verdad es que los países deben entender que ese, ese régimen no es aceptado por los ciudadanos venezolanos. Doctor, y si lográramos eh, ese, eh, sacar a, a, a Maduro de la silla de la ONU, ¿quién podría ser un buen candidato para representar a Venezuela en ese caso? Usted tiene algún candidato que uno pudiera decir esta persona podría ser idónea para representarnos en la ONU. Bueno, mira, este una misión diplomática como la ONU debería estar en mi opinión liderada por el embajador Diego Arri, Esta es mi opinión personal, que es el yo he estado en las Naciones Unidas, eh, estuve en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, perdón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando estaba la embajadora Nikki Heli. Y tuve la oportunidad de, de ver como venezolano, como al embajador Diego Arria lo, es una autoridad, es un hombre respetado y es un hombre además que tiene un gran corazón para una Venezuela de futuro. Yo creo que, bueno, eh, hay muchos venezolanos, pero yo apostaría en una transición a personas como el embajador Diego Arria para ese cargo y para cualquier otro cargo de interés importante para una transición. Qué bueno. Doctor, agra súper agradecida de haberlo tenido por aquí y de que usted Gracias haya querido compartir con nosotros en este programa de punto de Inflexión. Espero que sea el primero de muchos otros que pueda luego volverlo a invitar y conversar un poco más profundo y, y hacerle este seguimiento a todo este proceso que hay con el Tribunal Supremo, con la Corte esta investigación que se está haciendo, que yo sé que usted sigue de cerca, y que nos nutre con todo su conocimiento, que me encantó de verdad muchísimo poder conversar con usted todo esto, y que todas estas personas que nos vieron, que nos acompañaron esta noche, y que nos pueden ver en diferido luego en YouTube, se van a nutrir con toda esta información. Eh, algún mensaje que quiera dar final para los venezolanos que van a terminar de ver este programa, y van a decir, wow lo voy a volver a ver porque... Sí. Esto me dejó, me enganchó. Bueno, yo para terminar, este, gracias por esta oportunidad y lo único que me queda decir es que pedirle a Dios que nos quite la vergüenza de seguir, de que nuestros hijos vivan en un país donde no hay ley, donde no hay justicia y donde no hay porvenir. Y tengamos la esperanza y trabajemos. Nosotros tenemos que empezar desde la individualidad a considerar la importancia de cambiar como ciudadanos para lograr mmm, y convencernos que necesitamos crear un nuevo, una nueva nación, refundar nuestra nación, renacer como país. Lo podemos hacer y tenemos que aprovechar esto, estos momentos que estamos viviendo para construir una verdad, una, la verdadera Venezuela, la Venezuela para nuestros hijos. Es una responsabilidad y un deber para todos. Y bueno, Dios bendiga, eh, te bendiga a ti, bendiga a tu familia, bendiga a todo ah, tu... No. To Igual. Toda la audiencia y bendiga a todos los venezolanos de bien este y los que no, para que se acerquen al bien. Gracias. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Igual les recordamos que pueden eh, apoyarnos a través de patreon.com para seguir sacando contenido eh, y poderlos eh, darle este tipo de programas que son súper nutritivos y de conocimiento. Eh, a todos ustedes, buenas noches. Dios los bendiga. Y bueno, hasta la próxima, doctor. Que estén muy bien. Gracias. Igual para ti. Gracias a ti. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.